y chicos cómo están bienvenidos sean todos a una entrega más el del canal bueno hoy le voy a traer este accesorio que es un porta cordón para para los para los celulares está muy de moda esta es una tendencia que está ahora en el 2021 y le quise hacer esto para que ustedes lo puedan ver ya que también ah, me lo pidieron también en el canal para saber cómo se hace bueno miren hay muchos tipos de cover para celulares entonces hay algunos que tienen tienen la abertura de este lado como pueden ver pueden ver y vamos a ponerlo así estoy dando esta pequeña introducción adelante para que ustedes puedan ver porque el que vamos a hacer tiene la abertura aquí arriba bueno chicas y chicas Chicas y chicos, bienvenidos al canal, regálenos un like, síganos en todas las redes como El Rincón de Rosy, así de esta forma, ¿pueden ver? Recuerden de suscribirse, regalarnos un like y activar la campanita de notificación si te gusta lo que estás viendo. Bueno, esto vamos a ponerlo por aquí para poder empezar. Bien, los materiales que vamos a necesitar para hacer esos cordones, esos hermosos cordones para los celulares. En mi caso, yo voy a utilizar moza silla de la número 8. Voy a utilizar estos pequeños aplatadores. Estos aplatadores o escalachines son un poquito más grandes y miden alrededor de 3 milímetros. Si no tienen esto, simplemente hagan un pequeño nudito. Voy a, tu, voy a utilizar estos ojitos turco, cristales en diferentes tamaños y diferentes colores, cristales del número 6 y el número 8. Voy a, usar, voy a utilizar también estas aplicaciones que son en forma de corazoncito. Mozasilla, esta mozasilla es de la número 6, esta mozasilla es número 6 y vamos a utilizar estas mozasillas también. Es muy importante que vamos a utilizar también un encendedor, tijera, pinzas y vamos a utilizar este este hilo chino y yo voy a tomar alrededor de una yarda del hilo chino. Bien, utilicen, utilicen los colores de su preferencia, utilicen también los accesorios y las aplicaciones que más ustedes les gusten. Yo simplemente le voy a enseñar cómo hacerlo y ustedes también pueden hacerle sus modificaciones bien lo primero que vamos a hacer es tomar las dos puntas de nuestro hilo chino y vamos a quemar con el encendedor miren vamos a tratar de pegarlas las dos puede ser que nos quememos un poquito no lo voy a no, le voy a ser sincero y vamos a tratar de unirlas y que queden bien bien unidas las dos porque voy a utilizar una yarda porque a veces también tenemos que cortar y empezar de nuevo y es bueno tener no utilizar el hilo al ras para que te pueda para que tú para que tu cordón no te quede muy pequeño bien entonces ahora lo que yo voy a hacer es miren si ustedes no tienen el escalachín o el aplastador de este tamaño lo que pueden hacer es miren hacer un pequeño nudito vamos a dejar alrededor mira, vamos a dejar alrededor de 7 centímetros de de cordón 7 centímetros o 8 centímetros de cordón y hacen un nudito de esta forma Sí. van a hacer un nudito y aprietan su nudito verdad bien ya que le mostré cómo se hace con el nudito voy a tomar mi escalachín o mi, o mi aplatadora y lo voy a introducir bien. para que pase todo con paciencia y con amor acabo de entrar mi escala aquí lo voy a llevar hasta abajo así voy a dejar miren aquí donde está voy a dejar mi espacio miren, mis 7 centímetros o mi 8 voy a tomar mi pinza y lo voy a aplastar disculpen el motor bien ahora siguiendo Voy a tomar mi ojito chino, no, vamos a hacerlo diferente, voy a tomar mi mozasilla del número 8, voy a entrarla dando toquecito, miren, dando toquecitos, a veces es bueno dejarle como esas puntitas, porque esas puntitas te ayudan a que tú lo agarre con la pinza y le haga un poco de presión y las mozasillas pueden entrar mejor, de mejor forma. Ahora voy a tomar quito hacemos presión también para que él entre. Miren, y te sale el rabito de aquí, y con la pinza la agarramos, lo tomamos y lo llevamos hasta abajo. ¿verdad? Entonces tomamos otra silla para que nos sirva de decoración. Y hacemos el mismo procedimiento. De esta forma. ¿Ven? Miren qué bonito. Ahora yo voy a tomar otro aplastador. Aquí si no tienen aplastador, vuelven y le hacen otro pequeño nudito. Y voy a hacer esto. Lo voy a aplastar. Bien, ahora voy a abrir mis dos hilos que están aquí, miren cómo se abre y nuevamente con, con el fuego y llevamos para que se nos haga unas pequeñas puntitas, Bien. ¿Cuidado si se quema? Sí, quema. Entonces ahora... Voy a sacar mis mozas del número 6 y vamos a jugar un poco. Vamos a poner mozas y vamos, miren, como son ambas partes, yo voy a trabajar en esta primero y luego vamos a pasar en esta. Sí. Vamos a quemar un poco más para que esté un poquito más firme el hilo y pueda pasar muy bien por la las mozasillas. Miren, hacemos poquita presión. Esa está media tapada, vamos a dejarla ahí. Miren, miren cómo pasa. Bien. Ahora podemos jugar. Con las musas y los colores combinarlo bien así. Ahora yo voy a poner una de color dorado aquí. hacer presión para que la musasillas entren. si no vuelven y le cogen su encendedor vuelven y le pasan y estiran bien con sus dedos sí Así. ahora yo voy a utilizar los cristales vamos a incorporar cristales musasillas y vamos a jugar ok entonces yo voy a adelantar el vídeo porque lo que vamos a hacer aquí lo vamos a hacer también aquí y este espacio este este de aquí arriba tiene que quedar un poquito más largo que este ya verán por qué entonces vamos a seguir trabajando vamos a poner muchas sillas recuerden que eso hay que hacerlo despacio Recuerden que ustedes también pueden hacer sus combinaciones. Bueno chicas, yo voy a adelantar siguiendo y nos vemos ya cuando estemos aquí. Esto también pueden usar el, el FIMO para hacer esto, también, utilicen los colores que ustedes tengan a mano y las herramientas que tengan a mano para que puedan hacer un trabajo bonito. pueden ver cómo vamos avanzando y podemos trabajar con todos los materiales que tenemos en casa bien ya estamos terminando este lado y el otro extremo lo vamos a dejar Voy a adelantar para que ustedes lo puedan hacer. Entonces, vamos a hacer esa secuencia. Y lo que vamos a hacer aquí es así: de esta forma, yo voy a tomar aquí un escalachín y lo vamos a poner aquí, un aplastador. Lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora Voy a trabajar en ese extremo, en ese extremo que está aquí del el hilo y vamos a adelantar el video para que el video no se haga muy extenso. No lo aplasten, este déjenlo aquí y lo que vamos a hacer es hacer un pequeño nudito aquí debajo en lo que trabajamos esta parte para que esto no se vaya a salir bien. Entonces yo voy a adelantar y vamos a trabajar en ese extremo de esta parte. Bueno chicas, nos vemos cuando estemos terminando ese extremo. Bye. Bien chicas, miren, ya adelantado y ya está terminado. Miren lo que le comenté sobre dejar esta parte, esta parte está un poquito más larga. Recuerden que hicimos un pequeño nudito aquí, ¿verdad? Entonces, para terminar esta parte, concluir, también le vamos a poner un escalanchito a esta parte. O un aplastador. Bien. Este fue el nudito que hicimos anteriormente. Recuerden de no hacerlo muy apretadito porque lo vamos a soltar de esa forma. Bien. Y este nudito vamos a pasarnos al lado contrario que acabamos de terminar vamos a pasar por el escalachín vamos a hacerlo así que viene siendo el aplastador y lo vamos a apretar así, de esta forma ¿ven? Bien. que quedan los dos unidos entonces el otro extremo que viene siendo este para eso viene siendo para que nuestro hilo se esconda vamos a trabajar con este primero y luego vamos a hacer la misma temática y vamos a entrar por el otro vamos a tomar las pinzas para poderlo sujetar y que nuestro trabajo quede bonito y delicado bien Vamos a entrar para poderlo sujetar y que quede bien sujeto por las mozasillas del número 6. Estas sillas son bastante grandecitas y por eso lo podemos hacer así. Antes de cortar y quemar el hilo. Bien. ¿Ven? esto miren ya aquí yo entré en la siguiente mozasilla ahora lo que yo voy a hacer es tomar la pinza y aplastarlo así y tomo el otro y lo voy a aplastar ven para que se puedan sujetar muy bien ahora miren cómo queda ven que su hilo queda perfecto queda divino dentro de dentro de las mozasillas Bien, ahora vamos a cortar ese pequeño exceso que está ahí, no muy al ras, no muy al ras, pero tampoco muy de pegado, porque tenemos que asegurarlo así de esta forma. Miren cómo va quedando Bien. y con el encendedor lo quemamos y hacemos esto. Cuidado con sus dedos y cuidado también con las mochasitas. ¿Ven? Otra vez. Y aquí aseguramos. Yo vamos hacia atrás y quemamos y damos pequeño toquecito. Bien. Miren qué fácil. Es muy fácil de hacer. Esto tiene que quedar un poco suelto, miren, para que pueda entrar sus manos. Si lo usan, lo pueden hacer mucho más largo, mucho más extenso. También pueden utilizar los materiales de su preferencia. Miren, yo voy a ahora les voy a enseñar que hay muchos covers de diferente forma o muchos modelos y podemos hacerlo de diferentes modelos. Este es el mío. Este cover y lo que voy a hacer es vamos a dar un pequeño así y lo vamos a entrar por aquí de esta forma y esto esto que está aquí lo que acabamos de hacer vamos a abrirlo vamos a entrar todo lo que nos lo vamos a pasar y listo miren ya está ven qué bello miren miren cómo queda nuestro nuestro cordón para celulares bueno chicas si y chicos si les gustó este hermoso vídeo regálenos un like activen la campanita de notificación para que youtube le notifique cuando hagamos vídeos nuevos no se olviden de suscribirse regalarnos un like y compartir nuestros vídeos ya saben nos pueden seguir en todas las redes como el rincón de rosy y nos vemos hasta luego yo espero que este vídeo les haya gustado y que, y que le pueda ayudar para poder hacer sus cordones para celulares. Bien, miren qué lindo, hermoso, ¿verdad? Bueno chicas y chicos, manos a la obra y me envían por favor sus creaciones. Se les queda a todas, bye.